Hola, buenos días. Vamos a comenzar en breve. Si podemos ir sentándonos, por favor. El Congreso dispone de Wi-Fi, que me lo han preguntado. Entonces, la, la red que tenéis que seleccionar es Red C-V. Y la contraseña es Palacio con la P mayúscula 12. Gracias. Ah, vale, toma. Bueno, sí, sí, sí. Buenos días, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a nuestra gente de diseño, comunicación, redes y prensa y fundamentalmente a Cristina, que sin ella esto no hubiera sido posible. ¿Por qué esta jornada? Estamos, hemos oído hasta la saciedad eh, que hay que fortalecer la atención primaria eh, en todos los foros, de todos los colores, mientras que esto se decía, se hacía todo lo contrario, la realidad era distinta. Sí que es cierto que la pandemia eh, ha puesto esta situación más de relieve, pero este planteamiento, esta dinámica viene desde hace muchos años. Cuando se inició la atención primaria, pues se desarrollaron las funciones de prevención, educación sanitaria, todo lo que era la protección de la salud. Esto se minimizó al poco tiempo y fue dando paso a una medicina, pues a una inducción de consumo sanitario, a una medicina medicalizada. Siempre pongo un ejemplo muy gráfico. Eh, ejemplo. Ante una situación, un problema de salud esencial como, es, como puede ser la obesidad, ¿dónde van los recursos sanitarios en mi área de salud a día de hoy? Pues los recursos sanitarios van a la cirugía bariátrica, a, a aplicaturas y a amputaciones gástricas. Ahí es donde van los recursos de la obesidad. Llegado a este punto... Mmm, Parece que todo eh, es una dinámica, que van las cosas discurriendo porque sí, pero desde que estoy en política he aprendido que las cosas están bastante diseñadas, no pasan porque sí. Aparece el Real Decreto eh, 16-2012 y con este Real Decreto se pretende crear eh, que el producto el producto nuestro sistema sanitario público, pues tenga unas determinadas características. Y con eh, los copagos, la pérdida de universalidad, eh, todas las restricciones y los recortes que se hicieron, ya teníamos el producto muy bien preparado para hacer la transferencia a las entidades privadas. Y en enero de 2017 pues, se finaliza el contrato de la multinacional alemana Fresenius, que por 5.760 millones se quedó con los Quirones. Ese año facturó más de 2.500 millones y en el, al siguiente año, en 2018, facturó más de 3.000 millones. Hemos visto hace un par de días en la prensa cómo la Comunidad de Madrid pues, eh, tiene una deuda de 1.200 millones con freseño con esta multinacional. A partir de ahora, las condiciones, los precios los pondrá la multinacional, que va camino de hacerse un oligopolio. Ante este proceso de nuestro sistema sanitario, estamos aquí… ...para ver si se puede parar este proceso y qué se puede emplear, qué herramientas se puede utilizar para pararlo. En esta primera mesa eh, tenemos las personas más representativas de los colectivos que han estado luchando más por defender nuestro sistema sanitario. Primero va a tomar la palabra Salvador Tranche, que es presidente de la SENFI... La SENFI es la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria que fue motor eh, al inicio de los 80 de lo que fue toda la reforma de la atención primaria. Sin esta sociedad, la atención primaria en su diseño inicial no hubiera sido como fue. Muchas gracias y cuando quieras… Buenos días. Sí, me lo quito, sí. Bueno, pues en primer lugar, gracias a Unidas Podemos. Gracias, muchas gracias a Amparo por esta amable invitación. Gracias a Cristina por la gestión de, de los desplazamientos y del alojamiento y demás. Y para mí es un, para mí es un privilegio… Más cerca, ¿eh? Para mí, que no estamos habituados a esto. Para mí es un auténtico privilegio estar aquí, aquí con todos ustedes. Eh, decía Amparo que fuimos… fuimos ...motor de, de, de la renovación de la atención primaria y seguimos siéndolo o espero que sigamos siéndolo. Hoy es extraordinariamente pertinente que, que hablemos de atención primaria hoy, que se está celebrando un consejo interterritorial en Canarias... ...monográfico sobre atención primaria y donde tenemos la expectativa de que realmente salga algún compromiso real, no un compromiso verbal, no... ...esto que estamos todos acostumbrados, atención primaria es muy importante, muy relevante, la puerta de entrada al sistema, etcétera, etcétera, etcétera, sin que nunca vaya eso acompañado de una memoria económica. ¿no? Bien, yo soy Salvador Tranche, soy presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, soy médico de familia, soy doctor en medicina, profesor asociado en la Facultad de Medicina de Oviedo, eh, llevo muchos años en, en la SEFIC, más de diez. desde hace año, cinco años soy eh, presidente de, de la sociedad y eh, no milito en ningún partido político, con lo cual espero que eso, como declaración de conflicto de interés, pues quede de manera eh, relevante. Pero yo no soy el importante, lo importante es la senfic La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria es, una, es la sociedad científico-médica más numerosa del país. En este momento somos más de 22.000 médicos de familia y otros profesionales que, está, que pertenecen a la sociedad. Tenemos más de 35 grupos de trabajo, tres grandes programas, actividades comunitarias, pre, eh, programas de actividades preventivas en atención primaria y comunicación. Varias revistas científicas, eh, casi hemos formado a más de 40.000 médicos de familia el año pasado, de manera que tenemos una actividad muy, muy, muy intensa. Lógicamente, si yo les digo a la atención primaria es muy importante, esto cae por su base, porque para eso estoy aquí yo, ¿no? para decirles esto. ¿no? Eh, evidentemente es muy, muy importante. Eh, aquí ven en esta diapositiva que, somos, que tenemos más de 3.000 centros de salud en el país, más de 10.000 consultorios periféricos, ...hacemos más de 400 millones de consultas al año, de manera que es muy, muy importante. Somos muy bien valorados por la sociedad. Estos son datos de, del Ministerio de Sanidad y Consumo. Eh, siempre, siempre, tradicionalmente, atención primaria es la mejor valorada cada vez que se le pregunta a los ciudadanos. Y digo que esto es muy importante, pero es mucho más importante el valor de lo que hacemos. Se sabe muy bien que una atención primaria fuerte reduce las desigualdades por nivel de renta casi en dos puntos... Mejora extraordinariamente la eficiencia de los sistemas sanitarios, pero produce algunas cosas más, porque ya tenemos algunos datos en salud. Un médico de familia más por 10.000 habitantes mejora la supervivencia casi dos meses y reduce la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfermedades respiratorias. Esto es una publicación de hace dos años en Llama. ¿Qué pasa si, si esto es importante? ¿Qué pasa si quitamos el médico de familia? Pues pasa lo que ustedes ven ahí. Que los pacientes buscan soluciones en otros ámbitos y se van a los servicios de urgencias, incrementa sustancialmente el gasto en farmacia e incrementa sustancialmente también el gasto sanitario por persona. En Estados Unidos cerca de 190 euros por persona y año. De manera que es, es relevante. Si nos vamos de Estados Unidos y nos venimos a Europa, no solo es importante que haya un médico de familia más, sino que a ser posible sea el mismo médico de familia. Y estos son dos, dos trabajos, uno hecho en Holanda, el otro hecho en el Reino Unido, donde si de cada diez visitas, seis las hace el mismo médico de familia, se reducen los ingresos hospitalarios un 12%. Esta, este trabajo está publicado hace dos semanas, es un trabajo noruego, con 4 millones y medio de personas seguidas durante 15 años, y encuentran una relación dosis dependiente, ya no es de cuántas visitas y de 10 visitas te ve seis el médico de familia, sino si a lo largo de los años te ve el mismo médico de familia, se va reduciendo, como ven ustedes aquí en azul, es si el primer año te ve el médico de familia y en verde, si te sigue viendo, más de 15 años. Es decir, que es muy importante ver envejecer a nuestro médico de familia, que, te, que sea el mismo médico de familia el que te ve, porque claramente se reduce la asistencia a urgencias la asistencia fuera de horarios, la mortalidad y los ingresos hospitalarios. Es decir, que es muy importante que haya un médico de familia más y, a ser posible, que sea el mismo médico de familia. Y no solo esto, yo decía el otro día, contaba el otro día, que yo vengo de Asturias, y en Asturias está Fernando Alonso, lo conocerán ustedes, un piloto de Fórmula 1 fantástico. Siempre se dice, Fernando Alonso, que mejora mucho los coches. ¿no? Eh, y esto nos pasa a nosotros, nosotros mejoramos también la atención hospitalaria. ¿no? Este trabajo es un trabajo hecho en Alemania con... ...cerca de casi 160.000 personas... ...que han tenido un infarto de miocardio... ...y que miran qué pasa a los 18 meses... ...y comparan qué ha pasado si lo sigue... Eh, ...esta es la mortalidad global... ...qué ha pasado si le sigue el cardiólogo... ...con lo cual la mortalidad es de solo de un 6%... ...o si le sigue otra persona que no es un cardiólogo... ...la mortalidad es de un 12%. Pero resulta que cuando miran... ...qué pasa si le sigue solo el cardiólogo... La mortalidad es la misma que si no le siguiera el cardiólogo. ¿Cuál es el resultado? Bueno, cuando le sigue el cardiólogo y el médico de familia. Cuando este seguimiento se produce entre los dos profesionales es cuando los resultados son estos, estos que ustedes ven aquí. Y un dato más. Este es un trabajo hecho en Alberta, en Canadá, donde analizan las actividades de escaso valor y hay aquí una serie de indicadores, ¿no?, la petición de… De, ...de la PSA en pacientes, eh, en pacientes mayores, la de realización de actividades preventivas en pacientes por encima de 75 años, etc. ¿no? Diez actividades que se reconocen de escaso valor en aquellas personas que durante dos años han consultado al menos una vez con el médico. Y la, la variable importante, las conclusiones que sacan en este estudio de Alberta es que el 5% de las personas que consultaron alguna vez recibieron alguna actividad de bajo valor... De bajo valor estas actividades de bajo valor fundamentalmente se producen en personas mayores de 75 años. Hay mucha variabilidad, desde muy pocas incidencias, menos del 0,1, hasta casi uno de cada dos pacientes atendidos resulta que recibe una actividad de escaso valor. Es mayor el número de actividades de escaso valor cuanto más se consulta con el especialista hospitalario. Y en aquellos ámbitos donde la relación especialista hospitalario, especial, especialista de atención primaria, es decir, especialidades hospitalarias versus medicina de familia, es más alta. De manera que incorporar medicina de familia también mejora sustancialmente la atención hospitalaria. De manera que es importante lo que hacemos, pero mucho más importante el valor de lo que hacemos. Bueno, ¿cómo estaba atención antes de la atención primaria eh, antes de la pandemia? Yo equiparo mucho atención primaria y medicina de familia. Decía Amparo que fuimos el motor porque realmente lideramos el proceso de cambio. ¿no? Y en el momento actual el impacto más importante en atención primaria, lo están, impacto negativo, lo están recibiendo los médicos de familia. Eh, coincido con Amparo que, que, que uno tiene a veces la duda de si esto ocurre así espontáneamente por incompetencia o es que es algo muy planificado. ¿no? Yo creo que hay algunas cosas como muy planificadas. ¿no? Eh, Nunca, nunca hemos estado en la agenda política hasta el año 2019, que, que fue un año muy convulso para la atención primaria y que acabó en un plan estratégico para atención primaria, del cual ya les adelanto que no se hizo ni no se puso en marcha absolutamente ninguna iniciativa en ninguna comunidad autónoma. Eh, en el ámbito laboral, la situación es eh, francamente muy mejorable. Luego diremos porque yo creo que esto es una amenaza muy relevante para todos nosotros. La política de personal de atención primaria es también francamente mala. Estamos ante un modelo agotado. Esto funcionó muy bien durante el siglo XX, prácticamente desde el siglo XXI, debería haberse renovado de una manera sustancial. Esto es en cuanto a, a la parte de atención primaria, pero si lo miramos en la parte de medicina familiar y comunitaria, ha habido una clara deconstrucción de estructuras, han desaparecido las gerencias de atención primaria, no tenemos ninguna capacidad de decisión, no estamos en los órganos de gobierno de las instituciones sanitarias, se está produciendo competencia de nuestro ámbito con otros ámbitos e incluso con otros profesionales, cada vez se banaliza más la especialidad. Saben ustedes que el año pasado, cosa que nosotros reclamamos, el año pasado bajo eh, la situación de la pandemia se permitió contratar a médicos generales sin titulación y esto se ha producido en todas las comunidades autónomas y hay una situación de, de, de desprestigio y de falta de conocimiento. ¿no? ¿Y qué ha pasado durante la pandemia? Se han producido cambios importantes eh, de organización interna, muy, muy relevantes, eh, mayoritariamente... Eh, promovidos por los propios profesionales que han llegado a acuerdos y que de forma interna han ido cambiando la organización de los equipos de atención primaria. Eh, hemos sufrido en primera instancia la carencia de equipos de protección. Hay que decir aquí que somos la especialidad médica donde más médicos han fallecido. Los médicos de familia es el número más alto de todas las especialidades y esto ha sido porque carecíamos de equipos de protección. ¿no? Y sorprendentemente no aparecemos en el relato, a pesar de que por cada paciente diagnosticado con una PCR, no disponíamos durante la primera y segunda oleada de posibilidad de diagnóstica. Nosotros seguíamos en atención primaria nueve, en el centro de salud, en el domicilio, etcétera. ¿no? Bien, se han hecho muchísimas, muchísimas, muchísimas, muchísimas iniciativas, mejoras, reducción de actividades burocráticas. Hemos incorporado algún elemento muy relevante en cuanto a capacidad diagnóstica y capacidad de resolución, como ha sido la ecografía pulmonar en atención primaria. La ecografía pulmonar... Es más útil incluso que el escáner en la detección de neumonías en los casos de los pacientes con COVID. Es indolora. Esto se ha aplicado en atención primaria y nos ha permitido decidir muy bien a quién derivar y a quién no derivar al hospital. Y en este momento ya disponemos de eh, capacidad diagnóstica. Sorprendentemente, estábamos en una situación previa muy deteriorada, con mucha sobrecarga asistencial. La salida a la pandemia ha empeorado. Estamos con un crecimiento de sobrecarga asistencial entre un 30 y un 40% más que antes de la pandemia. Este es un trabajo hecho en Granada, publicado hace dos semanas, donde analizan el clima laboral de los, de los médicos de familia y descubren que durante la pandemia ha aumentado mucho la demanda física. La demanda física, fundamentalmente por ir a los domicilios, etcétera, esto se ha incrementado mucho, ha aumentado mucho la demanda mental. En este momento, al igual que el resto de la sociedad, que el tema de salud mental ha afectado de una forma muy importante a toda la comunidad, también ha afectado a los profesionales sanitarios. El teletrabajo ha incrementado el tiempo de dedicación, es decir, todavía ahora trabajamos más horas que antes, ha, un, ha aumentado el rendimiento, ha aumentado el esfuerzo y ha aumentado, sobre todo en este momento, la frustración. La frustración en, este, en nuestro ámbito ahora es muy, muy, muy elevada. Y sorprendentemente, cuando le preguntas eh, a la población quién le ha atendido, casi el 60% de las ocasiones le ha atendido el médico de familia en el 80% de las ocasiones le, han atendido, le ha atendido el médico y la enfermera de familia. Y cuando nos puntúan, está usted o no satisfecho con la atención recibida por el médico de familia durante la pandemia, sobre 10 nos dan un 8. De manera que es algo muy, muy satisfactorio. Pero sorprendentemente, a pesar de todo esto, somos invisibles y hemos sido invisibles durante la pandemia. El relato de la pandemia prácticamente se reduce a las UCIs. Ni siquiera casi ya los internistas, los neumólogos, incluso la hospitalización, se ha convertido en algo más irrelevante. La imagen es pacientes intubados, eh, aislados, etc. Y, so y ya hemos contado el incremento de actividad y de esfuerzo que se ha producido en nuestro ámbito. En este momento, en la salida de la pandemia, algunas de las medidas que los propios profesionales habían puesto en marcha, que se han demostrado muy eficaces, se están retrotrayendo. Los gestores están decidiendo volver eh, hacia atrás. ¿no? Eh, hay una importante resistencia al cambio. Eh, recordarán ustedes, que, o seguro que lo han vivido todavía, yo creo que ayer antes de ayer, el consejero de Sanidad, por ejemplo, de, de Andalucía, decía que se recuperaba la presencialidad. ¿no? Eh, esto es un error. La presencialidad ha estado durante toda la pandemia. Lo que pasa es que ahora no estamos discutiendo la presencialidad. Estamos discutiendo quién gestiona las agendas de los profesionales, cómo podemos cambiar la atención a los ciudadanos, cómo podemos… Eh, en este diálogo político ellos dicen es que el ciudadano eh, hay que hacer lo que el ciudadano quiera. Esto no es verdad. Hay que hacer lo que el ciudadano necesite. Y si el ciudadano cuando llama a una cita necesita un proceso administrativo, resolvámoslo en el área administrativa. Y si necesita información sobre una vacuna o necesita tomar de decisiones sobre el seguimiento de una patología crónica, resolvamos con los profesionales de enfermería, que son excelentes. Y si necesita que lo vea el médico de familia, que lo vea el médico de familia. Pero hagamos una atención mucho más personalizada. Esto es lo que en realidad se está discutiendo junto con un debate muy importante de falta de recursos para poder dar respuesta a las demandas que ahora tiene la, la sociedad. ¿no? Eh, Debates interesados. ¿eh? debates interesados. Volver a la presencialidad al 100% es un retroceso enorme. Mes y medio después de, de todas estas medidas teóricas, resulta que nos encontramos, y esto es un trabajo de la Senfic, que el 60% de los ciudadanos no quiere consulta presencial. No quiere venir a los centros de salud, quiere que si es posible se le resuelva de otra manera, quiere ahorrarse los desplazamientos, quiere ahorrarse los tiempos de dedicación. Esto es lo que tenemos que resolver, cambiar esta, esta situación. Pero en este momento hay muchas resistencias, resistencias de los profesionales, resistencias de los gestores e incluso resistencias de los ciudadanos. No es lo mismo decirle esto a, a las personas mayores de 70 años que tienen dificultades de gestionar lo que es la atención no presencial que decírselo a alguien de 18 o 20 años que no quiere ir al centro de salud de ninguna de las maneras. ¿no? Eh, Estamos en una situación de desencanto, de desafección. Sorprendentemente, porque tenemos una tara, amparo, tenemos una tara a los médicos de familia, que es el compromiso tan enorme que tenemos con el sistema público. ¿no? Y en este momento estamos empezando a sentirnos desafectos. Aquí tienen ustedes el dictamen de la reconstrucción social y económica, con más de 20 puntos de la atención definidos sobre atención primaria, de los cuales se han cumplido dos y medio. Básicamente, la incorporación. De rastreadores, un leve incremento de profesionales de enfermería y un incremento un poco mayor eh, de auxiliares administrativos. El resto no ha habido ninguna mejora en atención primaria, a pesar de que se decía que era urgente. Bien, entro en la última parte un poco qué amenazas estamos viendo. Y yo creo que hayáis, he puesto siete y podríamos seguir poniendo muchos más puntos. ¿no? El primero es el abandono presupuestario. Eh, esta es una diapositiva. ¿Cómo ha evolucionado el gasto en atención primaria y hospitalaria del año? Es un poco antiguo porque llega hasta el año 17, pero el decalaje entre atención primaria y hospitalaria es atención primaria ha tenido un decalaje casi de un 30% menos que atención hospitalaria. E incluso si cuando hablamos de dinero hablamos de que en atención hospitalaria siempre se justifica de que está la tecnología, en este caso atención hospitalaria creció en más de 3.000 médicos, más de 7.000 profesionales de enfermería, en atención primaria en 300 médicos. De manera que incluso en recursos humanos ha habido esto. Una, una diapositiva rápida, bueno, ya me amparo, me dice que tengo que acelerar. Una diapositiva rápida de cuál es el clima laboral en nuestro país. Este es un trabajo publicado en abril, realizado en 34 países, en el que les preguntan los médicos de familia cuál es su clima laboral, si tienen ilusión en su trabajo, si están contentos, si la carga administrativa es alta. De los 34 países, el país con peor clima laboral es el que ustedes ven abajo. España es el país con peor clima laboral y eso se explica porque el modelo de gestión que tenemos en nuestro país es absolutamente horroroso. Medicina de familia es la especialidad con mayor precariedad, con menor cobertura de interinidades y con mayor precariedad asistencial. Yo decía antes que era muy importante que fuera tu médico el que te sigue, pero es que igual aquí ahora te hacen un contrato de un año, con lo cual estás en un contrato estable, pero te cambian de un sitio a otro cada semana, de manera que eso rompe totalmente la continuidad. Sigo. Una enorme falta de, de innovación. Luego, si es en el debate hablamos, las dos únicas medidas innovadoras han sido las Evas y las, un, y las unidades de gestión clínica. Ambas han fracasado, sobre todo la segunda, lamentablemente, porque podía gestionarse dentro del sistema nacional público. La deconstrucción de las estructuras, lo, lo he comentado. La desaparición de unidades docen, de, de gerencias, pero también el impacto de que en determinado momento se decide que la formación de los médicos de familia se anula porque no hay un determinado servicio en un hospital. Esto durante cinco o seis años ha reducido el número de médicos de familia que se han formado en nuestro país de una manera muy sustancial. Y ahora necesitamos recuperarlos porque no hay médicos de familia. Hay una enorme desconfianza de los gestores. Esto que estoy hablando yo ahora de, de, de las consultas es porque los gestores no quieren ceder la gestión de las agendas a los profesionales. En ningún momento hemos contado con órganos de participación en, en, particip en, en atención primaria. Dos elementos claves, externalización de servicios y fragmentación. Eh, no, me puedo, no, no puedo evitar esta diapositiva. Eh, se refiere a Madrid y es la contratación de entidades privadas fuera del ámbito sanitario para la administración de vacunas. Eh, decía un diputado, me parece que además de Unidas Podemos, antes íbamos a las rebajas al Corte Inglés y a vacunarnos al Centro de Salud. Ahora vamos a, va a, a vacunarnos al Corte Inglés y a las rebajas al Centro de Salud. ¿no? Eh, si lo ven abajo del todo, el seguimiento de las vacunas en atención primaria solo era para el seguimiento, nunca para la administración. Esto ha sido muy notorio en Madrid, pero en muchas comunidades autónomas, salvo en Dos o Tres, Murcia, Baleares, etc., no hemos estado participando en la vacunación. Y esto tiene un impacto muy importante porque hace que la sociedad pierda su referente. No es tan banal, pierde su referente, los vacunódromos, y esto hace que se pierdan sus referentes. El incorporar recursos ajenos, cuidados paliativos, atención domiciliaria, unidades de hospitalización, fragmenta la atención. Si esto es de atención primaria, pongamos el recurso en atención primaria, no pongamos un recurso externo, porque vamos empobreciendo. Y, finalmente, termino con esta, con esta diapositiva, o antes de las conclusiones, con algo que antes con el doctor Cordero comentábamos. ¿no? Cuando él eligió la plaza en el año 79-80, ¿no? eh, el tribunal le preguntó, ¿pero está usted seguro que quiere elegir medicina de familia? Como diciendo, hombre, por Dios, esto sigue pasando hoy. Cuando alguien elige con el 200 medicina de familia, el resto de asistentes aplaude porque deja la vacante libre de otra especialidad. Este fenómeno que ven ustedes ahí, el 2,5% de los médicos que han elegido familia este año eh, no han tomado posesión de su plaza. Pero en alguna comunidad autónoma ha sido el 5% y el 6%. Hay gente que no quiere ya venir a trabajar. Atención primaria. No se presenta ni a las OPEs. Bien, algo que ustedes ya conocen, el incremento tan sustancial, absolutamente imparable del doble aseguramiento. Esto hace un daño enorme a la atención primaria, enorme a la atención primaria. Hombre, ahí hay un sesgo, ¿eh? Solo es el 7% de patología grave, ¿eh? Todo lo demás es patología banal, es decir, que el doble aseguramiento va destinado a consumo de servicios, fundamentalmente, en el ámbito ambulatorio. Esto se cae, si no lo cambiamos. Esto se cae. Nosotros tenemos un plan, no me voy a detener, porque si no me va a reñir el amparo, pero sí termino con la última diapositiva, ¿no? Estamos en un momento crítico. Eh, Hemos solicitado un plan de acción nacional que debe hacerse conjuntamente entre atención primaria y las comunidades autónomas. Y yo creo que ahora mismo la amenaza no es la gestión eh, privada o la concertación. En este momento la amenaza del sistema nacional público desde nuestro punto de vista es el abandono de la atención primaria. En aquellas comunidades donde atención primaria es fuerte, nosotros frenamos el consumo de atención hospitalaria, frenamos la concertación a otros niveles, evitamos el doble aseguramiento. Cuando nos debilitan a nosotros, esto crece de una manera exponencial. La siguiente amenaza, que también es para debatir aquí, es que eso no, no debe impedir que hagamos innovaciones dentro del sistema eh, público en la gestión, porque no podemos competir con lo que está produciéndose en el ámbito privado. Y, finalmente, a medio plazo, desde nuestro punto de vista, la ausencia de gobernanza, la ausencia de transparencia, de participación y de rendición de cuentas va a ser una amenaza para todos nosotros. Muchísimas gracias y disculpas por, por haberme superado el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Salvador. Eh, la entidad, ahora, eh, le vamos a dar la, la palabra a Marciano Sánchez Baile, eh, que es representante de la Federación para la Asociación Defensa de la Sanidad Pública. Esta federación, si Marciano no me corrige, creo que es del 1981, ¿no?, que fue su creación desde 1981, esta federación ha estado día a día defendiendo la sanidad pública. Y su referente ha sido Marciano Sánchez Baile. Bueno, pues nada, en primer lugar, muchas gracias a los, los y las organizadoras, ¿verdad?, por permitirme estar aquí con ustedes. Y luego, yo iba a hablar... ¿Cómo se pone pantalla completa? La tengo. Ah, es que yo aquí no la tengo. Bueno, yo iba a hablar de esto, pero no me puedo resistir a hacer un par de comentarios sobre lo que se ha dicho anteriormente. ¿no? Los centros de salud no son los médicos de familia. Hay gente que se lo puede creer, pero se engaña. Los centros de salud es... Y el funcionamiento de la atención primaria depende de los equipos de atención primaria donde hay profesionales médicos, profesionales de enfermería, personal de las unidades administrativas, trabajo social, etcétera, etcétera. Pensar que todo el funcionamiento de la atención primaria pivota sobre los médicos de familia es un craso error que nos lleva al desastre y que, desde luego, no da soluciones. Segunda cuestión: la presencialidad es fundamental. Es fundamental, primero desde el punto de vista clínico, no hay ninguna manera de hacer un diagnóstico correcto de una persona si no se la hace una exploración adecuada. Y eso no se puede hacer por teléfono. Tercera cuestión. Desgraciadamente, lo que está produciendo la huida de las personas de la población hacia los seguros privados es el cierre de los centros de salud. Ayer, sin ir más lejos, ayer, una compañera de la asociación, que es de Fuenlabrada, me comentaba que ella había pedido el día 7 de este mes cita con su centro de salud. Lo intentó hacer por teléfono, repetidas veces. Le fue imposible. Tuvo que acudir al centro de salud, hacer una cora de una hora y le dieron una cita telefónica para el día 27 de este mes. Eso es inaceptable. De hecho, los seguros privados, cuando están haciendo ahora mismo su propaganda, una de las cosas que señalan es la importancia de que ellos tienen atención presencial. Y, evidentemente, la consulta telefónica tiene un papel que jugar, por ejemplo, para dar resultados, etcétera, etcétera. Pero no puede sustituir la atención presencial. Y en este momento, en este país, en una gran parte del país la consulta presencial se convierte en algo prácticamente inalcanzable para la ciudadanía. Y también hay que ser, ser conscientes de que las personas de 20 años acuden muy poco a la atención primaria y tienen muy pocas necesidades de atención sanitaria. Las necesidades las tienen fundamentalmente las personas de más de 65 años y los enfermos que tienen patologías eh, crónicas, que pueden ser evidentemente de cualquier edad. Y esas personas necesitan ser atendidas por la atención primaria. Si se consigue expulsar a esas personas de la atención primaria, la atención primaria se hundirá por muchos planes que hagamos y por muchas mmm, elucubraciones mentales que nos hagamos. Y yo creo que esto lo debemos de tener claro, porque si no partimos de esas premisas, todo lo demás que hagamos pues, va a tener eh, muchos problemas. La privatización del sistema sanitario también, también viene... Por el deterioro y el desprestigio del sistema de cara a la población y porque se hace inaccesible la atención sanitaria en el sistema sanitario público a la mayoría de la ciudadanía. Y yo creo que esto, porque una de las características de la atención primaria, como bien decía la Organización Mundial de la Salud, es la accesibilidad. La atención primaria que no es accesible no es atención primaria, será otra cosa, lo que sea. Bien, siento haber dicho esto, pero no me lo podía… Eh, ...guardar, ¿no? Yo creo que... Yo, pero, voy, a, luego, yo voy a hablar de otra cosa. Te en el debate, ¿eh? Sí, bueno, claro, por supuesto, si puedes. Sí, sí, claro. claro. Claro que puedo, claro que puedo. Lo intentarás al menos, ¿no? Bien, a lo que iba. Yo estaba, quería hablar de otro tema que me parecía que era, tenía más que ver con el... Con, no he venido a, a contar lo que ha hecho la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública... ...en los últimos 40 años, ni nada por el estilo, ¿no? Venía un poco a hablar del tema concreto que, del que se trata, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer ante el tema de la privatización sanitaria? Bueno, lo primero es que sabemos de las privatizaciones eh, en nuestro país. Hay algunas cosas, cuando esto, este proceso empezó de una manera más importante, en realidad el proceso siempre ha estado ahí, ¿no? Pero cuando empezó de una manera más importante, había muchas cosas que, que no se sabía o no había datos o los datos eran de otros sitios, ¿no? El Reino Unido, fundamentalmente, de otros países. Pero aquí, digamos, se podía mantener y, y, y ofrecer, ofertar eh, el tema este de que, bueno, privatizar era eh, más moderno, era, daba más flexibilidad al sistema y tenía supuestamente algunas ventajas sobre sistemas muy rígidos, muy burocráticos y que no ofertaban eh, calidad de, de asistencia. Pero ahora ya sabemos muchas cosas. Primero, se incrementan los costes de una manera muy importante, ¿no? de cinco a ocho veces, dependiendo de los modelos, hipotecan la política sanitaria, porque todo el dinero que se, se dedica a, a sufragar la, la provisión privada es un dinero que se detrae del sistema sanitario público. Generalmente, generalmente, los centros privados, los centros de gestión privada, las construcciones privadas, tienen mala calidad en la construcción y equipamientos. Y de eso también hay muchísimas pruebas, ¿no? por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pero en muchos otros sitios. Tienen menos personal sanitario y el no sanitario está precarizado y es menos cualificado. ¿no? También, por poner otro ejemplo, hay un hospital de estos de PFI, ¿no? de gestión semiprivada, en la Comunidad de Madrid, donde el personal no sanitario en un año dependió de 18 empresas diferentes. Pues, ya, que eso quiere decir que la duración media de los contratos no llegó ni a un mes, ¿no? o sea, era inferior a un mes. Bueno. Empeoran las condiciones laborales. Cuando en Madrid se intentó el traspaso de los hospitales PFI a una gestión totalmente privada, se incrementaba el número de, edad de trabajo, se disminuían las retribuciones, etcétera. Se externalizan aspectos claves del sistema sanitario público, una, un, en, mediante las privatizaciones, aspectos que son nucleares dentro del propio sistema, se dejan en manos de, de empresas privadas en algunos sitios, por ejemplo, temas de investigación, planificación, etcétera aumentan bueno, los costes para la población, eso es evidente, acaban en manos de grandes multinacionales que hipotecan la soberanía en la prestación de un servicio eh, básico. Ya lo señalaba antes Amparo, es decir, el problema es que al final estas privatizaciones que inicialmente se hacen con muchas empresas, sus pequeñas... Eh, pseudoempresas, UTES, ¿no? Co coaliciones de empresas, al final se acaban vendiendo siempre a las grandes multinacionales, que son las que se convierten en grandes oligopolio, oligopolios, que, que tienen una gran capacidad de presión sobre la administración sanitaria. Yo creo que todo el mundo sabe, o si no lo saben, se lo comento, que cuando se, se empezó la desprivatización de Rivera Salud, nada menos que en el embajador en España de Estados Unidos se personó ante el presidente de la Generalitat para recordarle que, bueno, que estaba hablando de intereses del imperio. Y bueno, pues estas cosas están ahí, ¿no? Y tenemos que conocerlas. Favorecen las corruptelas, es decir, la cantidad de procesos que hay alrededor de las privatizaciones es bien numeroso, ¿no? En Baleares, el, el expresidente de del no sé cómo se llama, del Gobierno Balear, creo que es, no pues ha estado implicado y condenado por, por haber eh, tenido corruptela. En el caso de la Comunidad de Madrid ya han empezado a aparecer eh, varias cosas y, evidentemente, eh, si se hiciera un trabajo a fondo, que quizás se haga el día que el Gobierno de la Comunidad de Madrid esté en otras manos, si es que eso sucede a fondo sobre lo que sucedió con las privatizaciones, habrá materia para los tribunales de justicia generosa, por decirlo de alguna manera. Empeoran la atención sanitaria al poner los intereses económicos y la rentabilidad por, de, por delante del derecho a la salud. Es evidente. Los, los centros privados o de gestión privada pues hacen selección de riesgos porque eh, lo que quieren es tener una buena cuenta de resultados. Y todos sabemos que hay aspectos de la atención sanitaria donde la cuenta de resultados no puede ser muy favorable en el sentido de que son difíciles de conseguir beneficios significativos. Y luego, también, y esto es muy importante, las llamadas colaboraciones público-privadas son un primer paso para la privatización total. Además, repercuten sobre los centros de gestión tradicional porque significan menos presupuesto. Durante la crisis de 2008, los presupuestos sanitarios públicos decrecieron un 20% de promedio en el conjunto del país. El dinero que recibían las empresas Privatizadas no decreció, sino que siguió aumentando, porque están sujetos a unos contratos que les obligan a incrementar anualmente en relación con el IPC, etcétera. Hay una infrautilización de los recursos propios del, del sistema sanitario público. Cuando se realiza la privatización en los hospitales PFI de la Comunidad de Madrid, se cerraron dos centros. Dos centros de, de gestión pública, dos laboratorios de gestión pública, uno de ellos de, que se había dotado eh, los tres años anteriores de material totalmente nuevo ¿no? y se cerraron para poder concesionar estos, eh, estas pruebas diagnósticas con una empresa con una empresa privada. Lógicamente, eh, eh, esto ya será irrecuperable, ¿no? porque eh, con todos los años que han pasado, pues esos aparatos estarán inservibles. ¿no? bien eh, hay una, un, una utilización de derivaciones sistemáticas hacia lo privado y eso eh, lo, lo tenemos que tener eh, muy claro. También alguna comunidad, la comunidad de Madrid suele ser un ejemplo para mal en casi todo, pues eh, a raíz de los... Los centros de llamada derivan sistemáticamente las pruebas diagnósticas, las intervenciones quirúrgicas, etcétera, hacia el centro privado, aunque haya posibilidades de hacerlo en el sistema público. Y luego, evidentemente, pues todo eso crea un círculo vicioso por el que se acaban produciendo cierre de centros o servicios en el sistema público. Es decir, si usted deriva eh, todos los enfermos que necesitan, pues no sé, una resonancia hacia un centro privado, al final el número de pacientes que tienen, ...para resonancia los centros públicos... ...disminuye significativamente... ...la financiación disminuye... ...y se acaba eh, cerrando... ...bien, este es un buen chiste... ...del roto... ...que yo creo que es un genio de la, del pensamiento político del país... ...y que esto lo hacía hace muchos años... ¿eh? ...pero estaba muy claro, dice... ...hay que destrozar todo lo público... ...para que demostrar que no funciona... ...dice, pero qué buenas ideas tienes, Esperancita, ¿no?... ...ya saben a qué esperanza se refería... ...bien, y sin embargo... Continúa un aumento la privatización, es decir, todos los meses hay, se privatiza algún, algún servicio, alguna prestación sanitaria en el conjunto del país y se incrementan aprovechando la pandemia. ¿no? En el caso concreto, de la Comunidad de Madrid, en Cataluña, en Andalucía, etc. Y, y se privatizan eh, en detrimento del funcionamiento de los sistemas públicos. ¿no? Antes se ha, se ha señalado, por ejemplo, una de las cuestiones, el tema de las vacunaciones. De todas maneras, hay que decir que en Madrid la mayoría de la vacunación, sobre todo en personas mayores de 60 años, la, la han hecho los centros de salud. La mayoría, el 90%, ¿no? Y que los vacunos fundamentalmente se han utilizado para gente de, de edad más baja, etcétera Y evidentemente está claro que, que significaban... Unos sesgos tremendos. Es decir, si tú una persona que vive, eh, yo qué sé, en Valdemoro, le citas en el Wikicentres, ¿no? que está en el centro de Madrid para vacunar, eso significa que tiene que tirarse dos horas de ida, dos horas de vuelta a transporte público, dos horas en la puerta esperando y además en agosto a pleno sol. ¿no? Pues eso es prácticamente disuasorio. ¿no? Eso también explica por qué la Comunidad de Madrid tiene unas cifras tan malas en, en la vacunación comparativamente. Hasta ahora. La atención primaria había sido un obstáculo importante porque no cuadraba en este esquema de rentabilidad empresarial. Es decir, a, a las empresas privadas no les interesaba demasiado la, eh, asumir la atención primaria. Eso cambió, en, por ejemplo, en Valencia, ¿no? cuando algunas de las empresas de las concesiones eh, también concesionaron la atención primaria de, de las áreas correspondientes con, con los centros privados, porque se le daba eh, un papel, digamos, de ordenación de los flujos hacia el sistema sanitario. Evidentemente, el colapso, el cierre de la atención primaria solo favorece la privatización. Hay tres ejes de privatización, porque hasta ahora hemos hablado, sobre todo, de lo que es la privatización de la provisión. Pero la privatización hay en tres aspectos. Hay privatización de la financiación, mediante los copagos, el aseguramiento, la exclusión de prestaciones. Cuando se excluye una prestación del sistema público, evidentemente lo que se está haciendo es que las personas que necesitan esa prestación sanitaria acudan necesariamente al sector privado. ¿no? En España tenemos un ejemplo muy claro con el tema de la odontología, ¿no? donde como no lo cubre el sistema público, pues la, todos y todas nos vemos obligados a acudir al sector privado. Una segunda cuestión tiene que ver con la provisión eh, que hay digamos, tres tipos de, de, de utilización de la privatización de la provisión, el llamado modelo PFI, ¿no?, por el nombre inglés, ¿no? iniciativa de financiación privada, que en realidad es una semiprivatización porque solamente se privatiza la construcción y la provisión de servicios que se consideran no sanitarios, las concesiones administrativas, el modelo Alcira, donde se se privatiza el conjunto de todas las prestaciones y las externalizaciones, que se han llamado, que también son privatizaciones, donde lo que se privatiza es una determin, un determinado servicio o una determinada prestación. ¿no? Y luego está la, el tema de la, la, la privatización del aseguramiento. Las mutualidades de funcionarios cumplen un papel muy importante en esta privatización, porque favorecen con dinero público la utilización de de los seguros privados, ¿no? en este caso al 100%, y luego las degravaciones fiscales. ¿no? Como imagino que todos y todas conocen, en España ahora mismo hay un sistema porque los seguros privados que son contratados por las empresas para sus eh, trabajadores y, y de los autónomos se degravan a la hora de, de las correspondientes declaraciones en el caso de, de, la sociedad, de sociedades. ¿no? Y, evidentemente, eso significa que una parte importante de esos seguros privados, que fundamentalmente, en el caso de las empresas, están dirigidos hacia el personal directivo de esas empresas, están siendo sufragados por el conjunto de la población. ¿no? Se estima que unos mil millones de euros fueron las el dinero de estas desgrabaciones fiscales en el año 2019. Ese fue dinero que no entró para sufragar el sistema sanitario público. Bien. Ha habido un crecimiento exponencial del, del seguro privado, ¿no? Es decir, aquí ven, pues como por ejemplo Madrid con un 36,69% de la población con un seguro privado está a la cabeza del aseguramiento eh, privado en el conjunto del país, ¿no? Un promedio del del conjunto de España del 23,36% superó a Cataluña, que tradicionalmente era la comunidad autónoma con un mayor porcentaje de seguro privado pasamos de 9.238 millones de personas en 2015, cubiertas por los seguros privados, a 11.056 en 2020. Y solamente en el año 2020 se produjo un incremento en el aseguramiento privado del 0,81 469.768 personas. Conviene recordar que ese fue un año en el que un gran porcentaje de la población española tuvo muchos problemas económicos que estaba sujeto a los ERTE, etcétera, que, que la situación económica empeoró mucho y, a pesar de eso, el incremento del aseguramiento privado fue muy importante. ¿Cuál es el horizonte? Bueno, yo creo que el horizonte está claro, ¿no? Es decir, la, las ideas que hay es privatizar o deteriorar aún más el sistema sanitario público, romper el aseguramiento, segmentar el derecho a la atención sanitaria y, acabando… Eh, ...produciendo un, un modelo de inequidad y discriminación. Eh, la, la idea, esto es una idea muy antigua, ¿no? Muy antigua que puede venir, fíjense, desde antes de la, de la propia ley general de sanidad, ¿no? La ley, la idea de los conservadores, que es la misma idea que tenía Margaret Thatcher... ...o que tenía eh, Bush o que tiene el Fondo Monetario Internacional, es decir, que tienen eh, la gente... Que, ...que el pensamiento no liberal es crear un... ...segmentar la atención sanitaria, de manera que haya un sistema sanitario para los trabajadores de baja calidad, lo que era antes la seguridad social en la época del franquismo o antes de, de la ley general de sanidad, un sistema sanitario privado que se pretende que sea de alta calidad y que ofrecerá prestaciones de mayor o menor calidad en la medida en que cada uno o cada una se lo pueda sufragar de su bolsillo y un modelo de beneficencia para el resto de la población. ¿no? Yo creo que eso sería... Eh, ...terrible porque significaría un retroceso tremendo en, en el avance que significó la Ley General de Sanidad y la situación que tenemos actualmente. Este es otro chiste del roto, ¿no? Dice el señor, ladrillo, ladrillo, están haciendo un paredón. Bien, ¿qué, ¿por qué pongo yo este chiste? Es decir, la, toda esa estrategia, que es una estrategia múltiple, no se produce de una manera frontal y de una manera integral... Se produce con pequeños avances en cosas concretas. Pequeños avances en cosas concretas que pueden ser pues, eh, eh, privatizar pues, las resonancias en, eh, en Valencia, por ejemplo, ¿no? que, se, que están privatizadas una gran parte. Eh, puede ser eh, incrementar la degrabación en el, en, el, en el aseguramiento privado, puede ser incrementar los compagos, puede ser crear otro centro de gestión privada, puede ser hacer eh, otra otra empresa eh, de prestación sanitaria, puede ser el tema de, la, de las vacunaciones, dejarlo en manos de, de una multinacional, etcétera. Hay, hay muchas, muchas pequeñas cosas y muchas pequeñas fórmulas, pero la idea, la idea global es, es la otra. Esto tiene un inconveniente, por supuesto, que a veces la visibilidad del proceso se pierde y nos, nos perdemos en los pequeños detalles y no entendemos cuál es el marco general. Pero también tiene una ventaja. Tiene la ventaja de que si conseguimos ir quitando ladrillos de ese paredón, se acabará cayendo. ¿no? Bien, de cosas que ya se hayan hecho, bien evitar que se pongan algunos de los ladrillos. ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno… Está claro, ¿no? Romper la dinámica privatizadora en el ámbito legislativo, blindar la sanidad pública, paralizar las privatizaciones. Es, decir, eh, es muy importante que, que no avance en el número de privatizaciones porque la estrategia es, no sé si recuerdan ustedes de una historia vieja, que es aquello de los cambios, una acumulación de cambios cuantitativos acaba por producir un cambio cualitativo. Bueno, pues eso, hay que, hay que evitar que, que eso se produzca, es decir, hay que evitar que, que siga, ...esta acumulación de cambios cuantitativos. Y luego, por supuesto, hay que recuperar lo privatizado, ¿no? se, han, se han dado algunos pasos en este país que han demostrado que algo que antes se decía... ...que era totalmente imposible, no lo era. No lo era. O sea, cuando algo no se quiere hacer, se dice... ...uy, uy esto tiene problemas mogollón, esto no se puede hacer, las leyes, la Comisión Europea... Eh, ...el Fondo Monetario Internacional, eh, yo qué sé, eh, nos van a invadir los marcianos. Bueno, los marcianos ya estamos aquí, ¿no? O sea, que no hace falta que nos invadan. Estamos. Bien. En resumen, las privatizaciones incrementan el gasto de manera exponencial, empeoran las condiciones de los trabajadores de la sanidad y la calidad de la atención sanitaria, poniendo en serio peligro la salud de la población. Tenemos que movilizarnos para evitarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marciano. ¿Eh? Ahora tenemos las mareas blancas, que ha sido un ejemplo de cómo cuando la ciudadanía toma la calle, pues puede defender se defienden los servicios públicos. Carmen Esbrí es eh, una representante importante como ciudadana de las mareas blancas y tenemos que recordar que en la Ley General de Sanidad todo lo que está plasmado todo lo que recoge de la participación comunitaria está ausente en todas las comunidades autónomas, tanto en los consejos de salud de zona, que hay comunidades donde nunca existieron, como los consejos generales de área, que tampoco. Entonces, es hora de que la ciudadanía se le empiece a dar participación, sobre todo en el sistema sanitario. Buenos días. Eh, lo primero es agradecer esta invitación a la que acudo por la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas desde la perspectiva ciudadana. Y quiero destacar esto porque estoy entre grandes expertos sanitarios y yo soy ciudadana. Consello de Movimiento Social Empoderado, que quiere participar en procesos transformadores que si ya eran imprescindibles Ahora consideramos que son el último recurso para generar futuro. La marea blanca, como sabéis, es un movimiento apartidista, no lo sabéis, pero somos apartidistas, con ADN político que actúa, denuncia y persigue la salud como derecho humano a garantizar por gobiernos de toda índole. Los servicios públicos son un elemento cohesionador y redistributivo fundamental para la democracia la salud comunitaria, una obligación para cualquier gobierno. No es posible garantizar esos derechos con los mercados por medio. Por supuesto, tampoco el futuro saludable. Oímos a los políticos hablar muchísimo de, de economía. Casi no les oímos hablar de salud. O es que no saben la rentabilidad que ofrece un pueblo sano con determinantes en equilibrio ¿O es que son parte de la causa que ha provocado que la dura crisis de la COVID-19 sea aún más trágica, por esa persistente descapitalización de la sanidad pública, de las que somos dueños y que no estamos siendo respetados? Una sanidad pública basada en un modelo primarista, también en peligro, como han dicho los anteriores ponentes. Lección que hoy no toca, que deberá tocar pronto que velaba por esa salud y que poco a poco ha sido entregada a mercados parasitarios que tienen como único objetivo sus cuentas de resultados, rotura que ha contribuido al caos que sufrimos cada vez más y que ha sido producido por la multifragmentación a conciencia de un servicio tan esencial. Una sanidad pública que gozaba de buen nombre, por supuesto mejorable, pero que jamás debió de ser tocada y entregada a goteo a empresas que trafican con ella y que encima lo hacen a nuestra cuenta y, además, ¿a qué precios? Ya vemos lo que cuesta, ¿no? Nuestro Sistema Nacional de Salud obedece a una arquitectura de progreso con mimbres sólidos para exportar. Desafortunadamente, España decidió meterse en la ola neoliberal sin plantar cara a los mercadeles ni a los mercados, siguiendo una corriente fracasada, a pesar de las numerosas evidencias ...que su huella iba dejando. Ante la más que incuestionable consecuencia del recorrido... ...se permitió que la ola acabe mojando todo lo público. Eso público que nos pertenece... ...y que ha ido siendo colonizado cada vez más. Por tanto, creemos que ha llegado la hora... ...de plantarse al chantaje de los mercaderes. A los me porque los mercados acaban siendo dictadura... ...que avasallan a los políticos y que encadenan a la ciudadanía. También nos hemos dado cuenta que hemos mantenido políticos muy fáciles, interesados o renegados, que jaleando sus votos, reciben a los mercaderes abriendo las puertas y entregándoles una clientela cautiva, la ciudadanía, que somos todos nosotros. Pero los votos, señoras y señores, no son cheques en blanco y eso lo tenemos que decir cada vez porque solamente se habla de competitividad de los votos. Con la privatización se ha cometido verdadera prevaricación sostenida en el tiempo, acelerada de forma muy agresiva en los últimos momentos en los que la COVID deja ver con descarnada realidad cuál es esa situación que trajo un fracasado modelo estadounidense que tiene 40 millones o más de personas sin asistencia. La salud no puede estar sometida a vaivenes del mercado, a reglas de la competencia, a ambición de especuladores, a cuentas de resultados económicos de sociedades mercantiles que liquidan ese derecho tan fundamental. Sociedades mercantiles que a veces ni siquiera tributan y que muchas veces ocultan huidizos fondos buitre. Muchas normativas defienden el derecho humano a la salud. España creo que las ha firmado todas. Pero el modelo privatizador también las ha aparcado todas, como ha olvidado el informe Lalonde, las conclusiones de la OMS en alma Ata o la carta de Otava que decía «Salud para todos en el año 2000». Desde entonces es verdad que parece que ha llovido mucho, pero lo que parece, sobre todo, es que se ha destruido ya demasiado. Por tanto, es hora de parar en seco o sinceramente creo que nos estrellamos. Tenemos que liquidar como sea la Ley 1597. A nadie se escapa que la democracia nuestra eh, tiene leyes que afectan a la sanidad pública, servicio tan importante, que presentan ambigüedades. Yo las denomino leyes con agujeros. La 1597 es el ejemplo ...pétreo del impune neoliberal, neo, perdón, neoliberalismo depredador de lo público. Pero ahí ya se llegó por esas ambigüedades que tampoco podemos mantener... ...y hay que meter ahí también algunos eh, cambios. Esta ley es clara, muy clara, y es una espita realmente peligrosa... ...de la que se abusa para justificar todo tipo de mercantilización... El abuso ahora se ha convertido en verdadero acoso, como vemos todos los días por las noticias eh, en los medios. Acoso que doblan a numerosos políticos que incrementan, que incumplen su papel de servidores públicos. Con esta ley, las empresas se blindan bajo secreto mercantil, regulación societaria, obstaculizando cualquier intromisión de instituciones que deben ser controladas y reguladas permanentemente. Controles que tampoco se han hecho, porque forman parte de esa estrategia privatizadora neoliberal. De ahí las numerosas sorpresas de incidencias que aparecen a lo largo del tiempo. Siempre ha fallado la transparencia. Cada vez vemos que hay más políticos que dicen que hay que convivir con los mercados que parasitan nuestro servicio público. Decimos alto y claro que eso es totalmente inaceptable. Los mercados no se regulan solos el mecanismo de mercado en un sistema público de salud, además de desintegración, genera inequidad, ineficiencia, favorece corrupción con frecuencia junto a tráfico de influencias, malogrando, sin duda, las condiciones para una garantía de salud duradera y condicionando el desequilibrio financiero del verdadero sistema público de salud, nuestro patrimonio, que debemos de tenerlo muy controlado. El sistema público de salud que se privatiza provoca de forma negligente causante falta de recursos humanos y materiales, lo que redunda en una bajada de calidad para la comunidad, en tanto trabaja para su desaparición. Eso es lo que están haciendo. Quieren hacer desaparecer el sistema sanitario público. Ha sido la sanidad pública, como todos hemos podido observar, las que desde su dolosa dotación económica ha sacado a flote la asistencia ante la pandemia. La privada, sin embargo, no ha hecho más que llorar para sustituirla y poner la mano para saquearla más y más, porque, claro, se quieren quedar con toda entera, ¿no? Necesitamos una sanidad 100% pública fuerte, muy fuerte. En 2017, esta Coordinadora Estatal de Mareas Blancas presentamos en el Parlamento un documento de 38 medidas, hoja de ruta, fácil de seguir si se tiene intención política, que espero que la sigan teniendo algunos, para proceder a ese fortalecimiento. Ya pedíamos en él la derogación de la 1597. Hoy nos reafirmamos con mayor potencia para erradicar ese modelo perverso de entender lo público ...esperando que prospere una política democrática... ...frente a una ingeniería de artificio legislativo. De parte, además. El panorama vergonzoso de los lobbies que asedian... ...exigen, por supuesto, y por lo que voy diciendo... ...cerrar ya el mecanismo ad hoc de intereses privados... ...que han visto un filón interminable... ...en el patrimonio de todo el pueblo. Al producirse un desfalco acumulado de un bien común que había sido entregado para que se tutelara. Sabemos que no es fácil, pero hay que empezar ya sin pausas. Se ha tirado muchísimo dinero y cada día vemos que se tira muchísimo dinero, sin freno y sin control, pero la salud comunitaria está muy afectada. No podemos perder el tiempo. Ante ese proceso a acometer hay necesidades obvias a resolver que enumero a continuación y que algunas también se han dicho y creo que coincidimos mucho en, en ello. Pero yo lo digo desde la perspectiva del ciudadano. Parar cualquier tipo de privatización. Trabajar para rescindir las iniciadas que bajo el velo de pandemia y etiqueta falsa de emergencia se han multiplicado. Derogar el Real Decreto Ley 16, 10, perdón, 96, sobre habilitación de nuevas formas de gestión. Continuar con un preproceso de ajuste de activa, actividades sanitarias privadas en todas sus variables. Articular una exigente transparencia ante la consolidada opacidad de los gestores públicos. Obligar a las comunidades autónomas a que hagan público un inventario, que lo conozcamos todas y todos, de todo lo privatizado en plazo mínimo y bajo apercibimiento. Auditar las partidas de dinero entregado para la reconstrucción que nadie ha controlado, y aquí en Madrid lo estamos viendo en cada, a cada momento. Articular el árbol de la participación ciudadana con carácter vinculante y obligatorio. Revisar los contratos firmados para conocer no solo sus cláusulas y fechas, sino también su expediente histórico. Generar cuerpos potentes de inspectores y habilitar o potenciar al máximo la alta inspección con efectivos que articulen un proceso de normalización del control a la mayor brevedad. Será un servicio público de continuidad y permanentemente activo recabar control administrativo económico y económico de empresas, vínculos y otros entes actuantes, generar auditorías públicas con participación ciudadana, elaborar un ranking de incumplimientos y baremo de sanciones que lleguen hasta el embargo o incluso la absorción. Hay que aplicar el artículo 128 de la Constitución española que ha estado realmente ausente en una situación trágica, peligrosa y terrible como ha sido la pandemia. Exigir a los políticos un código ético de actuación por y para la defensa de la sanidad pública. Regular el rendimiento de cuentas de los funcionarios públicos y su incompatibilidad en actuaciones con, mediante y para empresas privadas. Calendarizar un proceso de rescate de lo privatizado según diversidad de prioridades, fechas incumplimientos, fallos de calidad, fallas legales, administrativas, económicas, etcétera. Crear una entidad ciudadana con voz y voto en la gestión que defienda derechos de la salud a modo de Consejo Ciudadano de Salud, foro permanente, a nivel de agentes sociales. Favorecer un marco institucional global que, impida la la, que liquide la especulación. Potenciar la acción del Gobierno central y los ministerios pertinentes en temas de salud. Trabaj Excluir de facto lo público-privado en su falso mantra colaborador. La caja pública para la sanidad pública es propiedad de los ciudadanos. No se pueden mezclar los patrimonios como esto si fuera una tienda de, yo que sé, de mercería. En definitiva, no queda otra que desprivatizar. Yo creo que está muy claro y los que estamos aquí lo tenemos claro, porque la tragedia vivida nos reafirma en que no, podemos vol no puede volver a encontrarnos una situación semejante que las va a ver, que es que se está ocultando que las va a ver y las va a ver en esta enorme debilidad sanitaria provocada, ni en este caos organizativo mostrado, ni con una constante y permanente presión de quienes quieren seguir enriqueciéndose a costa de nuestros impuestos y, sobre todo, de nuestra salud. La múltiple prueba de estrés ha dicho con muchísima claridad, y no sé por qué hay gente que todavía tiene puestas las gafas de sol, que desprivatizar es necesario para empezar a sanar y que hay que sacar el mercado del servicio público, que las empresas pueden seguir actuando, pero que se abran sus mercados por sí mismas, como los han hecho toda la vida, y que sigan sus búsquedas de clientelas por sí mismas, no que las hagan a nuestra costa y con nuestra salud. Porque la sanidad pública no puede ser su caladero de piscifactoría permanente, como lo está siendo. Así que creo que está muy claro que hay que abordar el borrado de la Ley 1597, porque más que nunca necesitamos una sanidad pública, más que nunca sanidad pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. El último ponente, Antonio Vergara, que tiene una trayectoria que ha sido un ejemplo de coherencia a lo largo del tiempo, nos va a trasladar un proyecto importante que es el Plan de Salud de Cádiz. Días. Eh, yo también eh, comienzo agradeciendo a Amparo, a la que conozco desde nuestras tiernas juventudes, eh, porque es gaditana de adopción. Eh, allí adoptamos fácilmente a todo el que nos llega, eh, y que eh, una llamada de amparo es para mí una orden, y por tanto aquí estoy. Además, eh, me siento también representado en, en la mesa que eh, estoy en la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública desde el año 82. En el 81 empezaron, y en el 82 fue ya la primera reunión, y la segunda fue en Cádiz, que fue memorable, porque fue eh, una explosión de, de sanidad pública impresionante que muchos eh, vivisteis en directo. ¿no? Bueno, eh, por lo tanto, eh, busqué un hueco, eh, ¿De qué podía hablar sabiendo seguro que se iba a hablar muchísimo de, de desprivatización? Yo lanzo un mensaje eh, muy claro. Eh, esto no puede ser una sesión eh, de reflexiones, eh, porque las reflexiones ya están hechas. El, el análisis es clarísimo. El diagnóstico es que el, el paciente está moribundo. Aquí lo que hay que poner es tratamiento. Es decir, aquí lo que hay que hacer. ¿Qué hacer? Porque los análisis coinciden impresionantemente. Cuando nos reunimos en la coordinadora andaluza de mareas blancas, que tengo el honor de pertenecer, o la marea, o la coordinadora estatal, o la federación, Italical, los lo, las coincidencias son impresionantes. Yo vengo de Andalucía, como es claro ya a estas alturas de mi de mi charlita. Eh, y en Andalucía hemos empezado desde hace varias semanas una campaña que dice recuperar la sanidad pública, no mejorar. La sanidad pública ha sido destruida ya. Ya está bien de decir que está en peligro. No, no, no. Está hundida. La atención primaria no está en riesgo. En Andalucía no existe atención primaria, tal como yo lo concibo. Lo que ha dicho Marciano es la realidad en Andalucía tú llamas por teléfono, después de siete días que nadie te lo coge, consigues que alguien te diga, tiene usted cita para el 29 de octubre que tu médica te llamará por teléfono. Presencialidad en los asuntos clínicos. ¿Cómo podemos defender que la pres no es... Yo no quiero ver a mi médica de cabecera, yo quiero que me acompañe. ...mi médica de la cabecera durante... ...entonces no es presencialidad... ...es que me quiero casar con ella... ...quiero que me acompañe a mi domicilio... ...quiero por lo tanto presencialidad pero... ...pero en mayúscula ...es decir, y ahora sí, para repetir una, una... ...un rollo de una receta, claro que sí... ...esos son trámites burocráticos... ...pero poner en entredicho la presencialidad... ...me parece increíble... ...bueno, eh, por cierto... ...mi osadía no tiene límites... ...y eh, mi edad me lo permite... no ...hecho en falta, en todos los movimientos que hay en España... ...hecho en falta a los profesionales sanitarios... ...entre ellos a los médicos de familia. Me he encontrado muy pocas veces rodeado de médicos de familia... ...indignados por lo que le están liando. No sé qué pasa, no sé cuál es la explicación... ...pero la realidad dramática, porque yo tengo infinitas amigas... ...y amigos médicos de familia, mi compañera la primera que no están con nosotros, que parece que no va con ellos. Hemos intentado hablar con mucha gente. Basta ya, nada. Somos rojos, somos no sé qué, la hostia, ta, bueno, no sé qué pasa, pero no nos encontramos. Y nueva crítica, hecho en falta los partidos políticos, los sindicatos, lo, o sea, hecho, digo hecho en falta en que. No, no que me inviten. No, no. Que, yo digo en. Eh, en la manifestación, en la calle, en la cacerolada, eh, lo he hecho en falta, lo digo. Y entonces creo que estamos llegando a un momento en que, de, ¿qué hay hacer? Pues eh, lo que está haciendo las mareas, lo que está haciendo la federación, moverse, moverse. Y confío casi más, por desgracia, en la ciudadanía. Si somos dos millones en la calle lo vamos a conseguir. Pero, por desgracia, eh, la movilización no es la regla, por lo menos en Andalucía, ¿vale? Eh, bueno, a ver, ¿cómo va esto? Esto es. Eh, no he preparado prácticamente nada, porque lo que voy a decir es lo que hemos hecho. ¿vale? Una cosa muy importante que ya transmito. Yo estoy en el Plan Local de Salud porque estoy en la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía y porque estoy en la Marea Blanca Gaditana. Es decir, el Plan Local de Salud es un invento ...donde hemos puesto en contacto la movilización social y las instituciones... ...que es la regla que llevamos diciendo 42 años... ...por lo tanto ya está bien de reflexiones... ...y, y a ver cómo podemos llegar a conseguir una participación... leche porque eh, estamos en el marco, ¿no? Eh, si no estamos en el marco me deprimo... Eh, ...el Servicio Nacional de Salud que nosotros peleamos... ...la asistencia era la clave, todo era asistencia... Y, por supuesto, la asistencia hospitalaria. Eh, yo he sido hospitalario toda la vida, ¿no? Yo siempre he estado en contra de, de mí. <ríe> sí. Porque cuando descubro lo que es eh, el Servicio Nacional de Salud, y lo descubro en el año 81, me doy cuenta que, hospital, que tienen toda la razón los que se meten con los hospitalarios, pero yo soy hospitalario. Se metían con los médicos porque eran dioses. Y yo, soy, yo era médico, hostia. Entonces, bueno, pero me ha servido para pelearme conmigo mismo durante toda la vida y no caer... En la comodidad de apalancarme, ¿no? de, de decir yo qué quiere, yo no voy a arreglar el mundo. <ríe> vale. La atención primaria es muy chiquitita y fijaros que viene todavía más chica, no lo veis, por eso lo he hecho. Eh, salud pública y ya lo otro, ya de salud comunitaria. ¿Qué es? ¿Qué es la salud comunitaria? Pues el, el compañero lo ha dicho, la especialidad es medicina familiar y comunitaria. Están engañando. <ríe> Pero, oye, me han quitado la mitad de mi especialidad. Es como si yo no pudiera hacer cateterismo si soy cardiólogo, porque solo me han puesto una parte de la especialidad. Es increíble. Pero ¿dónde está la reacción? O sea, ¿cómo es que me indigna a mí y, y, no, y no le indigna a, a, a, al que está currando ¿no? y, y está siendo ultrajado? ¿no? Eh, bueno, eh, como sabía que iba a haber este debate, pues cómo recuperar el sistema sanitario público, que es, de, es lo que yo pienso que estamos aquí, ¿no? No para reflexionar, pues hay que derogar todas las leyes que han permitido que esto sea lo que es. Andalucía están cargándose el sistema sanitario público, pero legalmente legalmente están aplicando la ley 1597. No, eso ya no está vigente, porque después en el año... Me da igual. Todos los mecanismos legales que están siendo utilizados, y nosotros lo sabemos, nosotros significa Unidas Podemos, sabemos que están utilizando esas leyes para cargarse el sistema sanitario público, pues ¿qué hay que hacer? Pues derogar esas leyes. Es que tú eres un ingenuo. ¿Cómo que soy un ingenuo? Es que no es posible. Pues Si no es posible, me deprimo, porque, claro, entonces es que me, me, me, lo único que me queda es la sierra. Lo único que me queda ya es otras otra perspectivas, ¿no? pues Yo creo que estamos en el sitio donde se puede decir eh, derogar las leyes. Por cierto, la osadía os lo advertí. Todo el mundo coincidimos que la ley, el decreto ley 2012 es un desastre, ¿Cómo nos ha derogado? Joder, porque ya hubiera sido el primer día. Porque derogar un decreto ley, no, tú eres un ingenuo, tío. Esto es más complicado. ¿Cómo es más complicado? Pues entonces, <risa> ¿vale? Pues hay que derogarla. Ojalá nos dé tiempo. Si no nos da tiempo, me deprimiré. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque digo, si no podemos derogar un real decreto, como coño voy a recuperar el sistema sanitario público. ¿Vale? Perfecto. Eh, a ver. Bueno, eh, ya ha dicho, Marciano lo ha dicho, eh, en política, ustedes lo sabéis, los que estáis metidos, eh, lo único que se necesita alguna decisión es voluntad. <risa> un tema es imposible, o un tema es fácil. ...dependiendo de que quiera el que decide. Que no sé quién es... ...si es Zeus, no, no lo sé. Pero el que decide, se acabaron las dificultades. ¿Vale? Pues entonces tiene que decidir... ...Zeus tiene que decidir que hay que derogar las leyes... ...que impiden o que facilitan la entrada de la privada... ...por la cara. La, legalmente, ¿eh? O sea, por supuestísimo, cumpliendo la ley. Entonces... Eh, el aspecto que yo quería destacar es que la salud comunitaria, que no es más que poner de acuerdo movimientos sociales, ayuntamientos e instituciones, significa educativa, vivienda, eh, es posible. En Madrid está, está claro que es posible, porque yo me quedo asombrado cuando nos metemos en este tema hace 20 años, que eh, en Barcelona, en la Agencia de Salud de Barcelona, hay 100, 100 personas trabajando en la agencia y nosotros tenemos una en Cádiz, una. Y digo, coño, acabo de redescubrir las desigualdades, <risa> acabo de redescubrir las desigualdades, el norte y el sur existen, ¿vale? Bueno, pues incluso en el sur se puede hacer esto. Otra demostración de que toda la… No, no, hazlo. El análisis está hecho. La salud comunitaria, ¿qué es? ...pues poner de acuerdo a la, a la directora del colegio... al la AMPA del colegio, a la farmacia... Al, al, ...a la enfermera de enlace, al médico... ...todo, pero, pero no eh, una reunión, una jornada... ...no, no, no, es eh, trabajo diario... ...el trabajador social se sienta conmigo... ...yo le cuento eh, las cuestiones sanitarias... ...y se crea una dinámica, una red social... ...hacemos un diagnóstico de salud comunitaria... ...en, en mi barrio hay mucha droga... ...en mi barrio hay eh, mucho eh, ludopatía... Pues, ...pues venga vamos a montar un dispositivo... ...vamos a hacer un mapa de activos en salud... Pues, ...y cuando te metes en ese campo... ...es alucinante, está todo descrito... ...está todo descrito... ...o sea, no es un problema... ...tengo que inventar cómo se hace un plan de salud... ...no, no, está descrito... ...y cómo está descrito... ...pues fijaros... Eh, ...no lo ponéis desde el año 2000 y poco... ...en Andalucía existe una cosa que se llama RELAS... ¿Vale? Red local de acción en salud. Es fabuloso cómo se tiene que hacer la salud comunitaria, pero no se hace. Pero está carísimo, que está todo estudiado. El espacio sociosanitario está extraordinariamente. Puedes hacer un máster. No hay espacio sociosanitario, pero hay literatura, no. Hay másteres. Es lo que nosotros creemos que es un invento nuestro, ¿no? Tú quieres poner de acuerdo a un médico de familia, pero pues, ¿tú, tú, tú estás loco. No, perdona, si es que está recogido, la, es como si yo dijera que la penicilina es una locura o que es una utopía, ¿no? Bueno, este, este es el método. Voy a ir muy rápido porque esto es... Eh, el, ¿Sí? ¿Me queda ya? ¿Me echan? No, no, no. Tres minutos. Tres minutos, ah, tres minutos bueno. Eh, vale, eh, no voy mal. Eh, este es el método. Método está hecho. Eh, ¿Y cuál es el, el primer punto? que El ayuntamiento tiene que querer. <risa> si el ayuntamiento no quiere, pues claro, no, no es posible. Es imposible el plan de salud. Bueno, pues aquí conseguimos. Eh, Zeus nos ayudó y el, el ayuntamiento y la delegación de salud firmaron. Eh, bueno, eh, fijaros, eh, los que conocéis Cádiz se escribieron, se hicieron… Mmm, voy a ir muy rápido. Se hicieron… Eh, para hacer el diagnóstico de la ciudad, repartimos la ciudad en cuatro partes. Cada parte hizo eh, un montón de, de, de grupos de trabajo, de vivienda, de, de, educa de educación, etcétera. Fijaros, aquí está. Empezamos en el 15, que fue cuando inicia, inicia esta. Y fijaros eh, lo que voy diciendo aquí. Eh, plan de acciones en salud. O sea, ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos el libro, ya, ya sabemos que hay mucha droga. Eh, ¿Qué hacemos? No, hombre, si esto es... No, no, es que esto no es una actividad intelectual, ¿vale? Entonces hay que hacer acciones. ¿Y dónde está el problema? Que no hay un duro. Que no hay un duro. Que el Ayuntamiento de Cádiz no hay un duro. Hemos tenido que hacer acciones a escote. <ríe> ¿Cuánto vale esto? 600 euros. ¿Quién pone? Literal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque está aficiado as ¿lo pongo aquí? sí a, eh, está aficiado por no sé qué otra ley eh, creo que lo pongo por aquí ¿arriba está puesto? eso es por una ley que todos coincidimos que es un desastre claro, esto es lo de siempre es que hay que controlar el gasto del ayuntamiento hostia, qué bonito pues es verdad pero controlan el de Cali que después eh, la, la, las deudas en los grandes... Eh, bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que hay que replantearse eh, la, la ley, porque tú no puedes decir el ayuntamiento es la institución más cercana, tiene que educar a la población, tiene que hacer planes de, de salud, tiene, y después no tiene un duro, pero un duro literal. También es verdad, otra vez lo mismo, no tiene un duro para según qué plantees, porque después la ciudad se gasta millonada en otras cosas, ¿no? El Ayuntamiento de Vigo, eh, pues no sé si tiene plan de salud, pero se gasta dos millones de euros en luces, ¿no? Pero, en definitiva, yo transmito la experiencia de que los ayuntamientos están asfixiados. Y si no tienen un duro, no pueden hacer nada, nada, ni bueno, ni malo, ni regular, nada. Vale. Eh, estoy terminando. Eh, bueno, esto era una historia, demostración de lo que quería deciros. Estábamos bajando eh, en Barcelona, extraordinaria, eh, nos dicen que hay que bajar las personas que están secuestradas en sus domicilios. Tenemos eh, la media era de nueve años sin salir de mi casa porque no puedo bajar las escaleras. La estamos bajando 100 personas anuales. Bueno, pues se ha suspendido por falta de no sé qué, los interventores. Yo ahora estoy metido en un lío de que anti-interventor. <risa> ¿Por qué? Porque es que impiden bajar a la calle a una abuela que lleva 70 años sin salir, legalmente, ¿eh? perdona, legalmente, claro, también se me desespera, pues entonces es que hago aquí un llamamiento a la ilegalidad, es decir, no ha habido nunca una reforma siguiendo la ley estrictamente, porque es que eso es lo que ellos quieren, por lo tanto hay que rebelarse, sin jugarte demasiado el bigote, pero hay que rebelarse de alguna forma, ¿vale? No digo... Bueno, hemos hecho cosas y ya estoy terminando, Amparo. La, la salud comunitaria es posible, pero, hostia, necesita pelas, ¿vale? Y un abrazo. Muchísimas gracias, Antonio. Eh, pretendemos que haya turno de palabra, pero tenemos media hora nada más. Entonces, los ponentes van a responder… Al final, con una sola intervención, a todo lo que tengan que decir. Eh, siempre que tengamos palabras. Puedo yo responder al don Marciano. Muy sí, rápidamente, Muy rápidamente. Pero un minuto porque un tenemos allí ah, ya una palabra. Dejo allí, dejo allí primero. Sí, y vale. luego ya contestas tú al final todo, ¿vale? Es que no te veo. Vale. Ciertos públicos, privados, ¿eh? para robarnos a todos y todas. Y lo digo aquí muy alto, porque no tengo vergüenza ni miedo. también el artículo 90 de la ley general de sanidad que también abre la vía a la privatización encubierta de nuestra sanidad pública ¿eh? que ¿cómo se van a derogar la 15 la 97 o el artículo 90 si todavía tenemos la ley esmordaza en este país y se comprometieron todos los grupos parlamentarios, en cuanto tuvieran ocasión y pudieran en el parlamento echarlas abajo, ¿eh? agrogarlas, todavía están entre nosotros, coartando nuestras libertades, las de todos y todas. No sé qué cachondeo tenemos en este país, no sé qué es lo que decimos y no nos hacemos, pero ¿cómo quieren ustedes que les votemos? esto es interesante y les vuelvo a repetir a partir del día 20 porque mi cumpleaños es el día 18 estaré ahí delante otra vez en huelga de hambre por tres cuestiones fundamentales una que se deroguen de una puñetera vez las leyes morbadas. dos que se deroguen la 15-97 y el artículo 90 de la ley general de sanidad es, es indefente que quienes han levantado este país tan maravilloso que tenemos, algunas de esas personas mayores, hoy en día estén cobrando pensiones de hambre, por no decir otra cosa. Yo le diría mal. Por otra parte, la Carta Social Europea dice que la pensión mínima debe ser a euros. La mínima. ¿Cómo es posible que se adopte todo lo que dice Europa respecto a lo económico y respecto a lo social? ¿no? ¿Cómo podemos permitir que gente que ha estado levantando este país con sus aportaciones cobre pensiones de miseria? Muchas gracias a todos Muchísimas gracias, Juan. Ah. No, ah, vamos a esperar diez minutos y luego ya… ¿vale? Micro, por favor. Quiero decir que tengo 72 años y, por tanto, estoy de antes que llegar al cambio en este país, en la sanidad pública. Eh, es difícil, como decía antes, el no, el no estar de acuerdo con, con la generalidad de lo que se ha dicho cada uno de los participantes, con matices en algunos casos. Y me ha llamado la atención y me ha interesado mucho tres cuestiones que yo tradicionalmente siempre he defendido. Porque si no, se transmite una imagen en los medios de comunicación de cosas que no son reales? Primera cosa que yo siempre defendí es que hay que ser consciente de qué pasa fuera de nuestro entorno para saber por qué ocurren las cosas aquí. Y hay que saber que cuando en este país se intentó empezar a hacer marchar un estado de bienestar, estábamos ya en plena contrarrevolución neoliberal. España no pudo hacer lo que hicieron todos los países europeos, que fue a partir de la Segunda Guerra Mundial generar estados de bienestar, y no lo pudimos hacer porque tenemos aquí una dictadura fascista. Por tanto, España llegó a contrarremolque. Tuvimos que empezar en el año 82, porque antes no era lo que se estaba haciendo un cambio de estado de bienestar, era un mantenimiento de un franquismo reconducido a la democracia. Por tanto, estuvimos ahí, ahí empezamos a hacer el estado de bienestar con dificultades. Ya Europa no caminaba por ahí, ya Estados Unidos no caminaba por ahí, estaban en una contrarrevolución neoliberal. Y a partir de ahí se hicieron muchas cosas. ¿Con esfuerzo de quién? A mí me gusta hablar de en general, de la ciudadanía. Por tanto, ahí nos podemos englobar todos. ¿eh? Y, es que también, y es verdad que también, con el esfuerzo puntual de muchos, de muchos, que abandonaron, abandonamos nuestra profesión para ponernos a poder intentar cambiar este sistema. Y que... Todavía hoy, 30 años después, estamos esperando que se nos reconozca algo, aunque sea en un papel, algo. Dicho esto, me parece que, que creo que has sido tú, Antonio, quien has comentado tres cosas que me parecen importantes. Y es que, a pesar de lo que diga la prensa, a pesar de lo que se haya dicho, nunca ha habido un compromiso claro de la mayoría de los profesionales sanitarios en defender el Sistema Nacional de Salud. Esa es la realidad, mal que nos pese, mal que nos pese. En Madrid, cuando conseguimos en el 2014 parar esa barbaridad que quería completar Laschetti y que la está completando hoy, desde la Consejería de Hacienda, la prensa tuvo mucha capacidad de poner en marcha que por fin la marea blanca había parado eso porque había salido una marea de profesionales. Mentira, mentira. Yo salía desde mucho antes que fuera la marea blanca con bata y había muy pocas batas en las mareas. Lo que había eran muchos ciudadanos, eso sí, muchos ciudadanos que hoy siguen estando defendiendo la sanidad pública. Yo vine, vine el otro día de intervenir en una, en una, en una acción pública, en, una, en un acto, en Pinto, por la coordinadora de Pinto. 350 personas llenaron el polideportivo para escucharnos a algunos que teníamos algo que decir, ¿eh? simplemente por nuestra experiencia. Por tanto, no hay un compromiso claro, y eso hay que saberlo, porque tenemos un punto en contra desde dentro del propio sistema, que son que los profesionales no tienen sentido de pertenencia en una mayoría, no creen en lo público trabajan en lo público porque le garantiza un salario, pero luego después están en la privada, haciéndolo con mucho mayor énfasis y, y eso hay que decirlo claramente, porque si no lo decimos y salimos a la prensa a decir que hay un compromiso, nos engañamos a nosotros mismos. Segundo, no hay un compromiso claro ni de los partidos políticos ni de las organizaciones sindicales por cambiar el sistema. No lo hay, por, por, por recuperar el sistema. No lo hay. No lo hay porque están inmersos en una dinámica que tampoco les favorece. Y es que ni siquiera ahora, con la pandemia, el plan de reconstrucción europea abandona ideas neoliberales. No es verdad, sigue siendo lo mismo. Yo creo, sinceramente, y aquí hago, una, hago un pronóstico de futuro, que ojalá me equivoque, que dentro de cinco años tendremos en Europa políticas austericidas otra vez. Porque este plan está sirviendo para incrementar enormemente la deuda pública de todos los países y llegará después alguien la señora Nueva Lagar, la que esté en su lugar y que dirá no podemos aguantar más y tenemos que volvernos a ajustar el cinturón y volverá a ser otra política austericida. Por tanto, sabiendo todo eso, hay que conseguir, en mi opinión, tres cosas. Una que no se da y que se llama la unidad. La unidad de todos aquellos que defendamos la sanidad pública, que defendamos el estado de bienestar, que defendamos una sociedad justa. Y esa unidad no se da porque sobran egos porque sobran protagonismos, porque sobran siglas, muchas siglas, muchas, demasiadas. En Madrid eso lo hemos vivido de manera muy reciente. ¿eh? Y hemos pasado de conseguir una marea después de la pandemia de 40.000 personas a después desaparecer. Y eso es por egos, por protagonismos y por falta de unidad. Sin unidad de acción es imposible intentar algo. Por tanto, sería una cuestión importante de hacerlo. Y tercera cuestión. Vamos a ver cómo se puede hacer, digamos, la desprivatización donde privatizamos. Bueno, Valencia ha dado un ejemplo con Alcira. Se puede hacer de varias formas, y esto también muchos lo hemos dicho y lo hemos escrito. Una de ellas es evidentemente saber que en el estado en que estamos los contratos se tienen que respetar, porque si no los tumban los tribunales, y por tanto lo que hay que hacer es no contratarlos. Pero cuando se contratan sí se puede hacer algo, hacer un seguimiento estricto del cumplimiento de los mismos, que nunca se ha hecho en este país. Y se tiene que hacer, porque ha habido en Madrid causas concretas de poder haber hecho una rescisión de contrato por incumplimiento en materias claves. Y, sin embargo, no se hizo. ¿Y por qué no se hizo? Porque falta voluntad política, que es la última cosa que quiero recordar. Falta voluntad política. Donde la ha habido, se ha producido reversión cuando ha sido posible. En Alcira y espero que ahora se haga en Villajoyosa, que también se va a poder. ¿Eh? Y, o en Torrevieja, perdón. Y, sin embargo, en Madrid pues cuando lo podamos hacer, que todavía nos quedan unos cuantos años, va a ser ya mucho complicado, mucho más complicado porque en Madrid es que nos van a dejar primero una deuda que va a ser insoportable de asumir y unos hospitales absolutamente descapitalizados. No solamente los nuestros, que ya lo están, los públicos, sino también los privados, porque cuando falten cinco años para la concesión, para terminar la concesión harán lo que han hecho en otros sitios. Empezarán a recortar en personal, como pasó en la no había personal. Empezarán a recortar en tecnología, que se quedará obsoleta, y luego, si queremos recuperarlo, nos tocará hacerlo nosotros. Por tanto. Yo solamente hago un llamamiento aquí, en este caso Unidas Podemos, yo no soy militante de Unidas Podemos, he militado muchos años en el Partido Socialista, sigo siendo socialista, pero he defendido siempre la sanidad pública, he defendido siempre el estado de bienestar y hago simplemente un llamamiento, unidad de acción, salvemos las distancias que nos separan, hay muchos puntos en común que tenemos, no digamos siempre lo mismo, no repitamos siempre lo mismo, me ha gustado eso de tu intervención, algo nuevo, luego hay cosas que matizaría mucho contigo, pero... Vayamos al, al qué hacer, que me recuerda, por cierto, un escrito de alguien. ¿Qué hacer? Pues qué hacer significa hacer cosas concretas para poder cambiar la situación, sabiendo, eso sí, por tanto, no, teniendo, no, no mandando cantos de sirena, que el tema es tremendamente visible, difícil. Tenemos enfrente ni más ni menos que al poder, que es el que realmente nunca nos dejará hacer las cosas con comodidad. Gracias. Buenos días. Bueno, yo no, no tengo relación con el ámbito de la sanidad, digo, digo profesionalmente, sí como usuario. Soy de Unidas Podemos y soy Guardia Civil. Digo que estoy muy alejado de la parte de la sanidad, por lo menos, ¿no? Pero eh, voy a las, a las eh, manifestaciones de las marea Blancas, me parece muy importante como ciudadano. Pero hay una cosa que no sé si es una pregunta o una reflexión sobre el tema de la financiación. Y muchas veces escucho decir «es que no hay dinero». No, perdona, dinero sí hay, y como por ejemplo ha dicho Antonio, hay dineros para luces. Hay dineros, por ejemplo, políticamente durante muchos años ha sido mucho más rentable hacer una rotonda en el pueblo que hacer el tema de la seguridad. Entonces también, ¿qué tema de que.? Es decir, implicar eh, insistir en el tema de que sí hay dinero. Yo he estado de diputado en, en la Comisión de Defensa y durante muchos años pues nos han dicho que la defensa es muy importante y. El Ministerio de Defensa está hipotecado en más de 30.000 millones, ¿no? Y cuando uno dice, bueno, hay que comprar carros de combate, vale, bien, perfecto. Y ellos siempre te dicen que con ese dinero, además, se crea mucho trabajo. Y cuando uno se pone a mirar las cuentas, y dice, hostia, es que los astilleros de Cádiz se hace un barco. Pero la mayoría, el mayor porcentaje de dinero que se invierte en las empresas armamentísticas va para Estados Unidos, va para… Es decir, que nada se queda en España, ni siquiera la productividad. Entonces… No sé, es un, como una reflexión en el tema de también que tenemos que, que o yo creo que hay que incidir en el, en el sentido de que dinero sí hay, como pasa con las pensiones y como todo. Otra cosa es las prioridades que se marcan todos los políticos, los partidos, los, aparte de lo que decía el, el, el compañero, por supuesto, con la, con la iglesia hemos topado desde el punto de la, de la empresa privada, ¿no? Claro, es decir, pero es que eso además, eh, privatizar un hospital también hay que explicar que es más caro, porque nadie monta una empresa para que, para que el Estado se ahorre dinero. El que monta una empresa es para ganar dinero, no pensando en que el, el Estado… Por lo tanto, también es, eh, es más caro la, el tener privatizado. El servicio será igual, peor, mejor, sí, pero ya no sale más caro. Esa partiendo de la base, ¿no? Quería incidir en eso de la, de la financiación. Muchas gracias, Juan Antonio. Para lo que ha dicho el compañero anterior eh, y también lo que ha dicho Juan Antonio, hay un punto que nosotros defendemos muchísimo, que es el funcionamiento y que se recobren las funciones de la alta inspección del Ministerio de Sanidad, que es fundamental para el tercer punto que ha comentado. Salvador. Muy rápidamente, a los dos temas que ha, que ha comentado Marciano. Primero, evidentemente, la atención primaria es mucho más que la medicina de familia. De hecho, no ha dado tiempo a presentar el documento, el plan de acción, de acción, de hacer, de hacer, ¿no?, que hemos presentado en el Consejo Interterritorial que está elaborado con las sociedades de, de enfermería, farmacia comunitaria, trabajadores sociales, eh, personal no sanitario y pacientes, y es una propuesta, eh, digamos, global. Pero sí que es verdad que dentro del entorno de la atención primaria, el colectivo, en peor situación, es la medicina de familias, la más precaria, la mayor sobrecarga asistencial, la que está haciendo que muchos profesionales abandonen eh, la especialidad, etcétera. Eh, sin ninguna duda, la solución no solo pasa por poner más dinero, sino cambios de organización con maximización de competencias de los profesionales que están en la atención primaria e incluso plantearse incorporar nuevos profesionales, que necesitamos nuevos profesionales, nutricionistas, psicólogos, etcétera. ¿no? Es decir, que para nada va eso ligado exclusivamente a la medicina de familia, pero sí poner el énfasis en que donde tenemos el problema nuclear es en la medicina de familia. ¿no? El segundo elemento es que nos ponen un trapo y entramos como miuras. No hay, y esto lo digo así, no hay un problema de presencialidad. Hay un problema enorme de acceso, y aquí se ha dicho, poniendo los dos ejemplos, de que para conseguir una cita estamos una semana, diez días, quince días. Se cerraron las webs, se dejó solo el acceso telefónico, no han funcionado los call centers. No es un problema de presencialidad, es un problema de que tengo problemas de acceder a conseguir cita. Segundo problema, no es un problema de presencialidad, no estamos quejándonos de, de que no vemos a los pacientes, es que hay un problema enorme de recursos. Es que hay un problema para la cita telefónica y para la cita presencial, para los tipos de cita. ¿Por qué? Porque no hay recursos. Se ha incrementado la demanda asistencial entre un 30 y un 40 por ciento. En mi comunidad autónoma, que es Asturias, ahora mismo hay más demora en la atención telefónica que en la presencial. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos cifras de IT en el colectivo que rondan el 12 y el 15 Y no hay recursos que den cobertura a eso. Luego estamos cubriendo plazas de compañeros. No tenemos techo en las agendas. No tenemos techo en las agendas. Mi agenda media este año es de 45 personas día. Más del 60% de ellos presenciales. No tengo ningún problema en ver presenciales. Toda mi formación es atender a los pacientes de forma presencial. Tengo dificultades en gestionar el teléfono cuando los pacientes no son míos, porque no los conozco, no conozco su patología, solo tengo el oído. No nos dejemos llevar por presencial, sí o no, porque este debate de que mi médico no me ve es el debate que nos está poniendo a la población en contra de todos los equipos de atención primaria. Nos ha puesto a los pies de los caballos. y Esto es lo que están haciendo los políticos. ¿Su médico no le ve? No, su médico sí le ve. El problema es que usted tiene dificultad de acceso telefónico, dificultad de conseguir una cita, dificultad de que le vea su médico porque su médico no está y le tiene que ver otro, dificultad porque su médico tiene unas agendas absolutamente eh, sobrepasadas, dificultades de seguridad que todavía no le hemos analizado, pero las tendremos derivadas de la atención no presencial, que también los tenemos. Entonces, no entremos al debate de presencialidad, sí o no, solo que mi médico no me ve, Veámoslo en conjunto, porque ese trapo que nos ponen delante a los políticos les va muy bien, porque no quieren discutir de cambios de organización, de incorporar nuevos recursos. ¿no? Nosotros estamos, desde el punto de vista de la atención primaria, muy dolidos con aquellos políticos que nos han echado a la población encima, porque resulta que estamos trabajando más que nunca en unas condiciones peores que nunca y nuestros propios pacientes están enfadados con nosotros. Y esto lo vemos todos los días en la entrada de la consulta. Y finalizo con una última cosa. El cuarto punto que hemos presentado en el plan de acción, a, al Consejo Interterritorial en la actividad comunitaria. Si no incorporamos la actividad comunitaria de una manera rigurosa y seria, no va, el sistema tampoco va a sobrevivir porque necesitamos la participación incluso en los órganos de gobernanza de la ciudadanía. Gracias. Muchas gracias, Salvador. Eh, si no hay ninguna palabra más, pues cerramos y damos inicio a la mesa siguiente y seguimos con los dos interrogantes que seguimos planteándolo. ¿Qué, ¿Qué herramienta? Parece ser que una de las herramientas para parar el proceso de privatización de lo que ha salido aquí, pues es la derogación o de la 1597. Muchas veces el tema de derogación, que lo anunciamos así, pero es la… la eh, lo que tenemos nosotros plasmado en los acuerdos es la revisión de la 1597. El derogar, muchas veces, el derogar una ley, pues entraría en funcionamiento todas las que hay a nivel autonómico, no avanzaríamos nada y seguiría la privatización. O sea, que en este caso, de lo que habéis comentado, sería la modificación importante de la 1597. Eso sería una herramienta importante para parar, intentar parar el proceso de desprivatización. Y ahora, eh, la mesa siguiente, pues es para darnos ánimo de que sí se puede, sí se puede.